¿Cómo están? Espero que sean Súper bien Bueno, eh, dentro de un rato Me tengo que ir Donde una tía mía A eh, Cambiarme el look eh, Estilo Kardashian Entonces Ahora estoy un poco No les voy a mentir Ahora me siento un poco Nerviosa porque eh, de colorar el pelo completo y pues uy, estoy emocionada ahora a las 3 me tengo que ir entonces para que me acompañen y eh, bienvenidos a mi primer vlog bueno eh. Bueno, esto fue lo que me puse. Una blusa normal. Un jean. Y mi tenis snake. Ay, no puedes ser que se está acercando la hora final. De nuevo. Bueno amigos, ya Don Lucho, Luchito saluda, no. eh, ya me está peinando este peliris hermoso para me cambia el look, sus. trataré de mostrarles todo Una hora después.